Un saludo, amigos de Semanario Gaudium. El día de hoy tenemos nuestra ruta de fe correspondiente a esta subasta de arte y al concierto de Adviento que se llevó a cabo en el Seminario Mayor Diocesano. Cabe mencionar que esta subasta de arte es a beneficio del seminario. Es para obtener fondos para la manutención de los seminaristas, para los servicios, para los gastos necesarios. Durante esta eh, celebración vamos a ver obra del Maestro Miguel Ángel Servín, los famosos servines y de sus alumnos de la Galería Miguel Ángel. Acompáñenos. Hace dos años empezamos con esta iniciativa de hacer una exposición de arte porque tenemos un maestro, eh, Miguel Ángel, que ha venido a dar clases aquí y él tiene una galería. Entonces, viendo las obras que tenían, surgió la idea de hacer una exposición donde pudiéramos nosotros también ofrecer el, el arte eh, a las personas y también poderla vender y subastar para también así tener recursos para el seminario. Esa fue la idea desde un principio. A la gente de la Galería de Miguel Ángel les gustó, a los seminaristas también les gustó. y Entonces este es el segundo año que hacemos esta exposición, ¿verdad? donde cada vez más se van sumando más cuadros ¿verdad? y los ponemos así a la venta ¿sí? para ayuda del seminario. La Galería de, de Miguel Ángeles es quien ha, se ha sumado con nosotros cuando yo le dije a Miguel Ángel, eh, desde el seminario, oye, podemos hacer, una pro yo tengo una propuesta de esto, que quieres sumarte, puede hacerlo, y él había dicho, yo también había pensado en esto, ¿verdad? Me, me encanta la idea, vamos a hacerlo, y empezó una muy buena relación ¿verdad? De, de amistad con él. Y él animó a todas las personas. Fui a visitarlas, a todos los, los pintores y pintoras. Y dijeron, sí, vale, apoyamos. Y de allí inició esa, esa idea. Fíjate que hay muchas personas que, que cuando han sido, o han terminado sus tareas en la casa, dicen, ¿qué más sigue? ¿Qué tengo que hacer? o ¿Qué más puedo hacer? Entonces, y, y tienen cualidades. Unas se ponían a tejer, a bordar, pero a estas las fueron invitando. Una amiga empezó empezaron a invitar a las amigas para empezar a pintar y vieron que se relajaban, que se, relajaba, se distraían y además verdad que iban haciendo algunos regalitos así de esas pinturas a sus hijos, a su esposo verdad y les fue encantando, por lo general son puras gentes ya, este, la mayoría son ya gente grande ¿verdad? y también las otras obras son también de los muchachos aquí seminaristas. que yo trabajo, este, pues tiene clases con el maestro Miguel Ángel este, y pues nos dio la oportunidad de pues, venir aquí. Este, ya, ya tenemos, este es el segundo año que pues, hemos venido aquí al seminario y nos han dado la oportunidad este, y pues, estamos muy agradecidos. Yo soy alumna del maestro Miguel Ángel Servín, en las clases de pintura. Entonces, ya este es el segundo año que nos invitan a, a dar un concierto en una exposición y hemos hecho algunos eventos también dentro de la galería del maestro Miguel, eh, exponiendo pinturas y dando conciertos también. Soy pianista y estudiante. Este, actualmente pues trabajo en misas, en bodas este, mayormente y también normalmente toco en restaurantes y también pues tengo un poco de repertorio popular que toco con una banda de rock y la tecladista y también tengo otra banda de un proyecto un poco popular de tributos Tengo cantando desde los 14 años actualmente tengo 41 años entonces pues ya tengo mis años cantando bueno en diferentes eventos, en conciertos en exposiciones, también este tenemos el esquema de misa para bodas, 15 años, cumpleaños, también cantamos en cumpleaños, en reuniones, donde nos soliciten nosotros cantamos, pero actualmente yo estudié para canto clásicos. Muchas gracias por darnos este espacio y esta oportunidad de porque pues es una oportunidad muy grande y muy bonita porque pues es el seminario, es algo muy bonito y muy grande para, pues para mí. Este, muchas gracias. Bueno, la impresión que me deja es una, una satisfacción muy grande de que pues aquí en el seminario nos puedan invitar a compartir, a compartir nuestros talentos, a compartir la música, que la verdad, la música es maravillosa. Me deja mucha gratitud y alegría. Bueno, voy a ser muy puntual en eso porque la, el sustento teórico que tengo con respecto a mi trabajo es ineludible para mí. El realismo creo, y, y no solamente lo creo, estoy seguro, que es la única forma de expresión auténtica dentro del arte, llámese poesía o pintura o música o el realismo mágico, que es a lo que se puede aspirar con obras este, que tienen que ver con el, con el surrealismo. Eh, esto es porque el arte debe tener una liga con el público, y la única forma de conseguir eso es eh, tener un lenguaje que sea común, sea de eventos, eh, la representación de un evento social o la representación de la naturaleza. Cualquier emprendimiento que se tenga que hacer a través de la pintura, tiene que tener esa liga con el público, porque finalmente la obra de arte subestima al el público. <coughs> Perdón. Ese es un argumento fundamental para, la, para cualquier obra de arte. Y el otro, bueno, hay varios, pero entre los más este, fuertes está el hecho de que la evidencia, la experiencia del autor tiene que ver con la sociedad, el hombre es social por naturaleza y eso implica que los vínculos entre seres humanos sean ineludibles. Lo que yo hago repercute de alguna manera en mi entorno social y yo como pintor eh, y este, poseedor de un lenguaje universal tengo eh, el papel de portador del ánimo de un grupo social. Cuando yo hago una obra... Es claro para todo mundo, erudito o neófito, que el, la representación es para todo el mundo, no es para artistas o letrados o gente que tiene mucha capacidad de entendimiento. Es todo lo contrario. Y esto, hay una frase que para mí es una frase célebre del cineasta Franco Sefirelli. Le preguntaron alguna vez que por qué hacía piezas tan realistas como Romeo y Julieta, Jesús de Nazaret, entre las más conocidas. Y lo que dijo a los críticos, les dijo, ¿por qué piensan que una pieza artística, entre menos accesible sea o extraña para el público en general, tiene más carácter artístico o más este, peso artístico? Es todo lo contrario. Una pieza artística alcanza su plenitud y su carácter de, obvia, de obra maestra al alcanzar muchas fibras, muchos corazones. Entre más sea eso, la obra adquiere más ese carácter de universal, obra artística universal, que es la aspiración de los pintores y de cualquier artista, poeta, músico. En ese contexto, el abstracto, Está rompiendo con todo ese principio este, lógico y teórico, Ajá. porque es un público muy selectivo. Está sujeto al subjetivismo del, del autor, del espectador. Es un subjetivismo rampante, una rudeza subjetiva tremenda, porque se, se deslinda de toda responsabilidad con la sociedad. Y es una obra únicamente de él, como para colgarlo en su casa y punto. Eso yo desprecio mucho del arte abstracto, el egoísmo y el desprecio que tienen hacia la sociedad, porque hacen cosas para ellos nada más. Sí, es, básicamente en eso me sustento. Muy bien, y eh, otra cosa que me llamaba la atención uh -huh. es el hecho de que el arte está abierto como expresión a que llamas de casa, sacerdotes, estudiantes. Eso a eso me refiero, justo. Uh -huh. Sí. Es un, una cosmovisión... este. Eh, entre más amplia, cosa que es una, eh, es una meta pues casi inalcanzable, pero es la meta que nos fijamos, los artistas que queremos hacer un lenguaje universal, que todo mundo tenga acceso a él. Que si ven una mirada con cierta expresión, sea una mirada que se refleje en el sentimiento de, de toda la humanidad, que alguna vez hayan tenido una experiencia emocional de esa naturaleza. Ese es el verdadero arte. Y no es mi opinión, en la opinión de muchos filósofos y, y autores. Yo simplemente estoy para, parafraseándolos ahorita. Y muy bien parafraseado. Muchísimas gracias, gracias maestro. Al contrario, un placer. Por ahí está el catálogo el catálogo tiene ya, cada obra tiene su costo y hay quienes, por ejemplo, han estado apartándola, la pueden apartar y pueden este, ir abonando también y luego les entregamos la obra. Y esta obra, por ejemplo, casi eh, la mayoría todavía no está vendida, pero vamos a tener unas exposiciones itinerantes. Creo que por ahí vamos a estar en Plaza Altacia, en Vía Alta, creo que vamos a estar en la ciudad de Guanajuato para ir ofertando sobre todo el arte y también seguir teniendo recursos para el seminario. Y qué interesante que pueda apoyarse al seminario mientras al mismo tiempo te quedas con algo tangible Exacto. para tu casa o hasta para tu colección. Sí. Veo gente que ya tiene los dos años y dice, ahora me llevo esto y luego sí. me llevo otra cosa. Y si van embelleciendo su casa, sí. Excelente. Pues te agradecemos gracias. muchísimo, padre. Pues, pues muchas tu gracias tiempo. a todos.